Siempre es un privilegio para todos nosotros poder contarlo, contar con la presencia de ustedes en nuestros programas de miércoles por la noche, nuestra Escuela de Líderes. Por supuesto, es un honor para mí tenerlos esta noche nuevamente en nuestro programa y a partir del próximo miércoles se unen a nuestro panel de líderes, un grupo de aproximadamente nueve personas de diferentes países, de diferentes lugares, con diferentes temas ...relacionados al liderazgo con valor. Por esa razón, el día de hoy, terminando esta serie de seis series de conferencias, esta última tiene que ver muchísimo cómo nosotros podemos desarrollarnos como líderes, pero dentro de un contexto mucho más óptimo desde la visión del verdadero liderazgo que todos procuramos. Por eso les damos la más cordial bienvenida y, por supuesto, a partir del día miércoles próximo de la próxima semana... Estará como nuestro anfitrión, el señor Julio García del Mazo, que está también presente, le damos la bienvenida esta noche, está como co-host esta noche, ayudándonos con el ingreso de las nuevas personas que nos visitan a nuestro programa. Por esa razón, hoy comenzamos esta última serie de conferencias que terminamos el día de hoy y comenzamos de nuevo en el mes de eh, mayo con la presencia de nuestros líderes que estarán contribuyendo con nosotros desde diferentes países del mundo. Mi nombre es Boris Darmon, tenemos el privilegio de liderar un proyecto de Darmon Enterprises y uno de los lemas que nos mueve en Darmon Enterprises es el ser camino a la grandeza. En la Escuela de Liderazgo no hemos dejado de recalcar el principio del desarrollo humano como parte de nuestra, el punto central de nuestras conferencias. Por eso, a modo de introducción, el día de hoy queremos decirles que el liderazgo requiere de nosotros algo mucho más que simplemente ser o llamarnos líderes. Eh, en el diagnóstico de la situación actual, encontramos que se siente que hay más esfuerzos, pero hay menos logros. Uno, por la diversidad de información, por la diversificación y orientación del, del sistema, nos cuesta un poco poder desarrollar una direccionalidad con una comunidad que tiene demasiada orientación y demasiada información, que finalmente no puede concreta cosas específicas respecto al logro que se procura. Esta situación resulta en mucha presión para organizaciones y poblaciones. Nos hemos dado cuenta o las estadísticas dicen que no se logran los objetivos porque se presiona mucho a la gente y, y cada vez se consigue menos. También estamos viendo que en la situación actual las jerarquías comienzan a perder sentido como método de mando. Ya no hay un jefe máximo o un ser superior o supremo dentro de una organización o dentro de una empresa. La jerarquía ha comenzado a perder su sentido. Hoy en día hay la necesidad de más motivación que más jerarquía. La presión de la, de la vida personal se ha convertido ahora en una oportunidad para poder, dejando de lado esa presión, aprender a buscar nuevas oportunidades en el talento humano. Por eso la vida personal ha ejercido más presión que antes en el sentido jerárquico, pero en el sentido de desarrollo del talento humano, hemos buscado o estamos buscando en el liderazgo una apertura que nos permita desarrollar mayor eh, logro y óptimo en el éxito. Por eso es importante entonces, dentro de ese diagnóstico, eh, encontrar el equilibrio para poder saber en qué momento nosotros estamos en camino hacia aquello que realmente nosotros buscamos. El problema es que la situación económica y social ha cambiado radicalmente, pero las estructuras organizacionales no han intentado cambios a la velocidad de lo que las circunstancias requieren. Esto genera gran presión sobre los líderes. Y por supuesto cuesta mucho entender que hoy el centro de liderazgo es la persona humana y no los sistemas o estructuras organizacionales. La razón es muy simple. Las personas tienen mayor información y mayor capacidad de poder entender las cosas que buscan en la vida o que busca su empresa, si es que trabaja para una de ellas. La jerarquía y los principios. Las organizaciones se crearon con base una, eh, de una jerarquía rígida y las funciones de cada área de la organización son demasiado definidas y no dejan lugar al talento, a la contribución personal. Están presionados por el sistema y la jerarquía tanto que el talento se pierde o se disminuye. Hoy en día, para hacer frente a las demandas internacionales, las organizaciones necesitan liberarse de la rigidez. Para eso, el líder no necesita mandar, sino motivar. Ahí estamos entonces en nuestra realidad de liderazgo con principios y valores. Entonces, los principios que gobiernan a la persona humana, es impulsado a la productividad, tanto que puede ser aún impredecible, pues la motivación inyecta al talento humano a potencializarse tanto que los resultados sean incalculables. Es en este asunto donde el principio ético toma lugar. Cuando la jerarquía es la que domina a las personas, generalmente los principios éticos quedan de lado. Solamente se ve la estructura organizacional y se quiere cumplir los objetivos a toda costa. Esto presiona a las personas y los líderes se sienten presionados cuando administran un negocio de otras personas que son dueñas de esa institución. Entonces, a tal punto que quieren cumplir los objetivos, incluso sobrepasando los derechos y los valores éticos de sus liderados. Entonces... También hay otra realidad que hoy se da, se da cuenta en la jerarquía, generalmente se han dado cuenta que hubo y hay todavía una corriente en ciertos líderes organizacionales de separar la vida personal de la vida laboral. Esto es imposible, porque hay monoparentales, los padres que cuidan a sus propios hijos o madres que se quedan con sus hijos y que necesitan trabajar y al mismo tiempo ser padres. Hoy en día esto es casi imposible, pues se requiere un equilibrio fundamental entre ambos. Se ha comprobado que la clave para llegar a los objetivos planteados es mejor si son producto de la creatividad y energía del hombre motivado que por la presión de la jerarquía. Miren ustedes, ¿a dónde estamos yendo? Estamos dejando de lado la presión jerárquica que no respeta muchas veces los principios humanos, que no respeta la individualidad, que no procura ni le interesa la creatividad para irnos ahora al campo de la motivación como el propulsor del talento humano y en busca de los objetivos planteados. Este equilibrio se puede lograr en el trabajo productivo con resultados externos y con una remuneración externa en el círculo personal, haciendo que la persona se multiplique a sí misma, que desarrolle relaciones entre sus pares más cercanas, por supuesto, para llegar a un puerto seguro. También es importante concertar con los que participan dentro del liderazgo o los liderados un trabajo voluntario, que sea productivo, que sea eh, con resultados externos, pero con remuneración interior, que tenga que ver con la motivación y la valoración, que son temas emocionalmente importantes. También en el espacio interno hay que desarrollar tiempo para la reflexión, para desarrollar mejor nuestro concepto de nosotros mismos, y cómo debemos, a pesar de las situaciones que vivimos, mantener paz, amor, felicidad entre nosotros. Algunos términos de liderazgo que son sumamente importantes y que es bueno considerar. ¿Quién es un líder? Un líder es aquella persona que es capaz de influir, influir en los demás. Es aquella que lleva la voz cantante dentro del grupo. Su opinión es la más valorada. Está capacitado para guiar y para dirigir. Por eso es considerado un líder. ¿Qué es el liderazgo? Es el conjunto de habilidades gerenciales o directivas que un individuo tiene para influir en la forma de ser de las personas o en un grupo de personas determinado, haciendo que este equipo trabaje con entusiasmo en el logro de metas y objetivos. El liderazgo en las jerarquías Muchas veces es casi imposible de trabajar con el componente entusiasmo, motivación para lograr metas y objetivos. ¿Qué son los valores? Los valores son creencias fundamentales que nos ayudan a preferir, apreciar y elegir unas cosas en lugar de otras o un comportamiento en lugar de otro. ¿Por qué estamos mencionando estos valores? términos, porque van a desarrollarse durante toda la conferencia. ¿Qué son los principios? Proviene del latín y significa algo así como origen. Se utiliza en una amplia variedad de formas, incluso en las ciencias, donde a menudo se hace referencia a los temas fundamentales como un principio. Principio, una columna vertebral que gobierna una situación, una idea un componente de importancia en la vida del hombre. ¿Qué es la ética? La ética o filosofía moral es la rama de la filosofía que estudia la conducta humana, lo correcto y lo incorrecto, lo bueno y lo malo, la moral, el buen vivir, la virtud, la felicidad y el deber. Por eso es importante cuando hablamos del liderazgo, no simplemente hablar de quién es el líder y quiénes son los liderados, sino cómo está esa relación y bajo qué principios está la relación establecida entre líderes y liderados. Es sumamente importante considerar este tema. Ética en el liderazgo. ¿Por qué la ética en el liderazgo es tan importante? Las batallas no se dan afuera sino dentro del ser. Y las convicciones son claves para el liderazgo desde y hacia las personas. Hay una gran ventaja trabajar como líder si trabajas con la coraza de los principios éticos. ¿Por qué utilicé la palabra coraza? Porque es una protección tanto para ti como para el avance que tú puedas tener en tu trabajo como líder. ¿Qué debe existir en el líder ético? Más allá de la lógica, hay recursos éticos humanistas que le dan valor a lo que haces por los otros seres, no simplemente cubrir necesidades o no simplemente darle un espacio jerárquico en la institución o en la organización o en el grupo, o en el equipo, sino hay que trabajar dentro de los contextos humanos. Si nosotros trabajamos de la manera más humana posible, nuestro liderazgo será considerado de valor porque justamente trata a los otros seres como tales, como humanos. Al promover el respeto mutuo, permites la libertad y la creatividad individual. En muchas ocasiones, trabajamos juntos con Julio García, me ha preguntado, maestro, ¿usted qué piensa sobre esto? Yo muchas veces le respondo con una pregunta, dime tú cómo lo vas a hacer. Dime tú, ¿cómo lo quieres hacer? Es tu oportunidad, es tu tiempo. Allí tiene el sentido humano un lugar para darle un espacio a la libertad, a la creatividad, que normalmente en los sistemas de liderazgo antiguo o jerárquicos no se dan. Un líder que no consulta un líder que no informa, un líder que no abre la oportunidad a la creatividad, a la libertad, no es un líder ético. Tenemos que abrir nuestra mente, nuestros espacios de liderazgo hacia lo ético y cuando abrimos nuestro liderazgo hacia lo ético, abrimos la libertad, la particularidad, se siente como pez en el agua trabajando con nosotros, porque Dejas a, a, a, a la persona que, que diriges a la creatividad, a poder proponer sus propias ideas y a buscar alternativas juntamente contigo. Al desarrollar estos recursos internos, puedes motivar y lograr que el talento humano se potencialice. Un liderazgo ético potencializa el talento humano dejando a la libertad, dejando a la creatividad para que los objetivos que se plantean desde el liderazgo sean cumplidos por un impulso individual. La jerarquía de por sí no lo hará, ni la estrategia le va a ayudar por más que seas un buen estratega y tengas una buena posición y estés jerárquicamente bien posicionado no va a funcionar si tú no desarrollas el principio de liderazgo ético dentro de la libertad y la creatividad. El liderazgo ético sigue una serie de valores fundamentales en busca del éxito en una empresa. Busca valores fundamentales, no simplemente ganancias monetarias, no simplemente imagen para que la gente diga que es lo mejor, sino valores fundamentales del humano, del ser humano. Sus principios se basan en la honestidad, el respeto y la igualdad entre otros. ¿Por qué decimos que los principios de honestidad, respeto e igualdad son parte del liderazgo ético? Porque es la única cosa que lo sostiene. Es imposible que tú puedas tener o decir que tienes un liderazgo ético si no tienes no eres honesto, si no tienes respeto a las otras personas si no desarrollas el principio de igualdad, de oportunidad. Porque a veces hablamos de otro tipo de igualdad, y cuando las personas quieren ser iguales a nosotros, hombres, mujeres, blancos con negros, gordos con flacos, etcétera niños con adultos, no podemos lograr. Pero la, esa igualdad no estamos hablando, estamos hablando de la igualdad de oportunidades, que en otras palabras sería la equidad. El liderazgo ético se interesa en la persona humana con el fin de establecer una imagen positiva ante los demás. Pero cuidado, una imagen sincera, no solo figurada. Algunos nos, nos sentimos satisfechos con que la gente piense bien de nosotros. Oh no, yo me, yo me llevo bien con la gente, la gente piensa bien de mí. Eso no es lo importante. Lo importante es que esa imagen que tú tienes debe ser la imagen que la gente conoce y que tú sabes ¿Qué es eso? ¿Por qué principios? ¿Cuál es la razón por qué necesitamos principios? Porque los principios son columnas que sostienen una idea, una idea de liderazgo, un argumento lógico posible de comprender. ¿Cómo podrías tú plantear objetivos? ¿Cómo podrías tú plantear una meta si no eres una persona entendible con tus palabras y tus actos. Lógic, lógicamente posible de comprender por qué tienes esas ideas, por qué las compartes. Para poner en práctica aquellas ideas y sostener para el logro de un objetivo, es necesario que un liderazgo tenga ética y sobre ella principios éticos. Los principios están plena y estrechamente relacionados con la convicción y las creencias. Un líder que no cree lo que propone, un líder que no busca, en realidad, que las personas entiendan que lo mueve una convicción. Que lo mueve una creencia, que ha adoptado una idea y la ha hecho suya, no puede trascender ante los demás. No puede relacionarse de los demás con éxito. Estas tienen que estar adheridas. Esas acepciones tienen que estar adheridas a conceptos que forman parte de su persona y deben formar parte, trascendiendo en aquellos que dirige. Es muy importante. Eso. Ahora, ¿por qué establecer principios éticos en el liderazgo? Porque la persona humana lo requiere para mantener su libertad y el respeto a otros. Cuando solamente se respeta la jerarquía, pisoteamos a los demás. No admitimos opiniones. Y eso hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué establecer principios éticos? porque es más importante el logro sostenible en el tiempo como resultado de la obra creativa del ser, antes que por la presión de las circunstancias o de la jerarquía. Nada sostiene en el tiempo un proyecto si no tiene su sostenibilidad en la creatividad del ser. Cuando tú, si tú me diriges en esta noche, y tú eres mi líder ético, y desarrolla sobre mí la capacidad de ser creativo. Cuando las cosas vayan bien, tú me vas a reconocer y yo te voy a reconocer a ti. Cuando las cosas vayan mal, yo voy a ser responsable de aquello porque yo mismo propuse o fui parte de, un, de, un, de la ejecución de un liderazgo ético que tú has promovido. Eso es sumamente importante cuando hablamos de liderazgo con principios. ¿Por qué los beneficios? Porque los beneficios del logro no discriminen a la persona humana, ni limiten sus oportunidades. Por eso es importante los principios. ¿Por qué? Porque así no limitamos a los demás. Así no discriminamos a las personas. Los principios éticos en el liderazgo reconocen a todos por igual. Porque no promueve la igualdad impuesta, sino la equidad sobre la base del respeto a la particularidad y el libre albedrío. Un verdadero líder ético no espera que las personas terminen de hacer las cosas como él creyó que debían terminar, sino que acepta la particularidad, la manera de trabajar de los otros, pero en busca del mismo objetivo. Por eso el líder ético tiene que ser claro en sus proposiciones y tiene que estar basada en sus proposiciones en creencias y convicciones individuales para que éstas se lleven a cabo con equidad. Asimismo, porque un liderazgo ético es más productivo y asegura el bienestar de los involucrados, porque ellos proponen, ellos ponen de sus ideas para que las cosas se hagan, pues es convergente y complementaria a la vez. Lo que el líder propone, ellos complementan. Lo que el líder piensa, ellos también comienzan a pensar en esa dirección y convergen en un mismo objetivo porque promueve la participación de todos de acuerdo a sus capacidades y no de acuerdo a la exigencia de una cúpula impositiva. Aquí hay algo sumamente importante que yo tengo que decir. ¿Cuántas capacidades han sido limitadas? Porque no hemos tenido el privilegio de poder ver esas capacidades como útiles para nuestro equipo. ¿Cuántas personas podrían haber dado mucho de sí, pero simplemente las hemos negado porque hemos querido imponer un liderazgo o un tipo de liderazgo creyendo que eso va a traer resultados más rápidos y más seguros? Cuando tú impones las cosas, la gente trabaja bajo presión y se resiste a dar más de sí mismo. Controlan la hora de salida, controlan la hora de entrada, no están satisfechos pero cuando ellos ponen sus capacidades, cuando ellos creativamente actúan en libertad dentro del proyecto que tú has propuesto, ellos van a ser grandes sostenedores de tu proyecto si así lo, es, si así lo haces. ¿Cómo establecer principios éticos? ¿Por qué fue la pregunta anterior? Ahora, ¿cómo? Considerando las personas y sus capacidades y no solo los objetivos empresarial, empresariales u organizacionales. hola oh, no, esto es mi empresa. Yo sé lo que hago y tú te pones a trabajar, por eso te pago. Eso no funciona. Hay que entender ahora las capacidades. Hay que entender ahora a las personas, ubicarlas en el lugar adecuado, evaluando sus potencialidades y no solo currículos abstractos que no dicen nada. ¿Cuántas personas con tremendos currículos no saben hacer lo que se necesita hacer en una circunstancia? Yo tuve el privilegio de trabajar en una municipalidad y trabajar un proyecto de la personalidad que vamos a hablar un poquito más adelante. Y lastimosamente, la mayoría de los trabajadores que estaban allí habían sido puestos por alguien porque simplemente tenía amigos o habían sido referidos por algo. Ninguno de ellos estaba en su puesto real. Hicimos un test de temperamentos y reubicamos con la orden del líder y alcalde de la ciudad para poder reubicar a cada uno dentro de sus capacidades. Una cosa interesante que sucedió un año después Recibo una llamada telefónica y el señor alcalde había sido reelegido en su comuna y me dijo, doctor, lo necesito aquí. Yo vivía aquí en la ciudad de Lima y me pagaron los pasajes para estar en el día de la inauguración. Yo le pregunté por qué me están invitando, por qué me están llamando a mí para ser el orador de esta, de esta ceremonia. Y él me dijo, porque gracias a los cambios que hemos hecho en el reconocimiento de las capacidades de estas personas y de su potencialidad, Habiéndolos ubicado en el lugar correcto, en los puestos correctos, hemos logrado el éxito en el servicio municipal. Eso es lo que tenemos que aprender nosotros en el liderazgo. ¿Cómo establecer principios? Proveyendo información relevante que promueva el redescubrimiento del talento dormido en el ser. Yo no sé si alguna vez ustedes se han enterado que ningún entrenador de una selección Pone a un muchacho en un puesto si primero no analiza todas sus potencialidades. Revisa vídeos, eh, busca personas que, que hablen de él y de acuerdo a sus capacidades los va ubicando. Y de acuerdo a eso les da información del objetivo que él quiere lograr para el redescubrimiento del talento y pueda él encauzarlo dentro de los objetivos que se plantea Mediante la praxis con escenarios... Posibles donde la capacidad y la creatividad deben ser puestos a prueba antes de ocupar un lugar para liderar. Nadie estará capacitado si no tiene momentos modelo, creados a propósito. En algunos otros temas de liderazgo se llaman crisis controlada. Poner en crisis controlada, en situaciones, en escenarios eh, tipo que podrían ayudar a las personas a poder creer o, o, o conocer cómo hacer un liderazgo mucho más productivo. También promoviendo el desarrollo armonioso de las facultades físicas y mentales sustentadas por la del espíritu. A veces somos muy capaces de poder analizar la parte física, a veces somos capaces de, de desarrollar o, o entender el, eh, las capacidades del conocimiento profesional de una persona, pero nos hemos olvidado de que las personas también tienen emociones, convicciones que están dentro del meta cognitivo, que está dentro de aquello que ellos desarrollan como en el subconsciente. Tenemos que considerar también eso para establecer principios éticos que nos ayuden en el liderazgo con principios. ¿Qué objetivo perseguimos esta noche? Que conozcas cómo establecer un liderazgo con valores y principios éticos que sean aprobados por la moral y que refrenden los derechos del ser. Vamos ahora directamente allí. El liderazgo, cualidad de influir en otras personas. Ese es el liderazgo. Un liderazgo que conoce, quiere y lucha es un líder. Un liderazgo que busca una meta, un ideal, es un líder. Un, un liderazgo que motiva y compromete a otros se convierte en líder. Una persona que consigue el bien común, entonces puede calificarse como un verdadero líder. Repasemos. Conoce, quiere y lucha por lo que busca. Por una neta, por sí mismo y para los demás. Motiva y compromete a los demás con sus ideas y por supuesto en busca del bienestar común. Empecemos por el comienzo. El liderazgo ético es una elección personal. Tomando primero las riendas de tu propia vida. Nadie puede desarrollar liderazgo ético si primero no ha aprendido a liderarse a sí mismo. Principio número uno. Puedes liderar a otros si aprendes a liderarte a ti primero. ¿Qué? ¿Estás con ganas de comerte un chocolate o una manzana? ¿Cuál es más beneficioso? ¿Quieres optar por uno de ellos? Tú tienes que aprender a decir no a aquello que te daña y sí a aquello que es bueno. Aprende a liderarte, no solamente en la comida, sino en tus pensamientos, en tus palabras, en tus acciones, en tus propósitos de la vida. Principio número dos. Puedes inspirar a otros solamente si antes el fuego de la pasión por un ideal arde en tu interior. Se han dado cuenta durante todo este tiempo, casi un año que estamos trabajando con, con el, el, el, la Escuela de Liderazgo, hemos perdido la pasión. No soy un ejemplo para ustedes, pero yo no pierdo la pasión. Espero con gusto el día miércoles porque sé que podemos compartir momentos juntos. No hay que perder la pasión de ver el cambio en las personas, si y ese es el objetivo. Ese es el objetivo que hemos buscado en este, en este programa. Arde ah, en mi interior, escuchar a alguien que diga esto me ayudó a tomar un rumbo diferente. Principio número tres: solo puedes dar lo que tienes. Lo que tienes. Perdón, ahí la palabra no debió no estar. Solo puedes dar lo que tienes. Lo había planteado en forma negativa. No puedes dar lo que no tienes. Pero como siempre quiero ser positivo, debí decir, solo puedes dar lo que tienes. Eso es la pura verdad. Ninguna fuente con agua dulce va a producir aguas amargas. Y ninguna fuente con aguas amargas puede producir aguas dulces. Por eso comencemos por nosotros mismos. Primero lo primero. Para empezar, pregúntate, ¿quién eres? Y luego de un análisis propio, mira, ¿a quién puedes liderar si antes logras liderarte? Eso es importante. Muchos queremos liderar a los demás, queremos hacer cosas por los demás, pero nosotros mismos no somos ordenados, no tenemos capacidad de conocimiento eh, introspectivo de nosotros mismos. El liderazgo debe construirse sobre roca firme, es decir, sobre el reconocimiento de tu propia dignidad y la dignidad de las otras personas. Es el principio primigenio de la trascendencia. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando tú logras reconocer tu dignidad, reconoces la dignidad de los demás, entonces tu dignidad y la dignidad de los otros se interconecta y lo que tú quieres, ellos también tienen. Eso se llama trascendencia. Si construyo sobre arena, terminaré siendo un líder que busca ser servido en lugar de servir. Esas preguntas son fundamentales. ¿Qué preguntas? ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? ¿A dónde voy? ¿Existe el destino y si existe, cuál es el mío? ¿Qué es lo que me hace feliz? ¿Cuál es mi visión y mi meta en la vida? ¿Existe un principio creador desencadenador de todos los demás principios? ¿Cuál es el objetivo de la vida del futuro de la conciencia humana? Estas preguntas son fundamentales para poder comenzar a desarrollar un liderazgo ético que tenga y que trascienda hacia los demás. ¿Cómo nos proyectamos hacia los demás? A través de la personalidad. ¿Qué es la personalidad? Aquello que se manifiesta hacia los demás. Aquello que los demás ven. Muchas veces la personalidad puede ser una eh, carátula, que sabemos manejar muy bien, pero siempre tengo una expresión que digo que los actores dejan de ser actores cuando termina la escena. Hay que tener mucho cuidado porque a veces la personalidad durante la escena es de un tipo y cuando termina la escena es otra. Hay que tener mucho cuidado, por eso es importante el liderazgo individual. ¿Qué es para ti hoy la personalidad? ¿Cómo se forma? Déjame explicarte. La personalidad... Tiene factores que constituyen nuestra personalidad. En los dos más, las dos más grandes influencias de la personalidad están en el temperamento y en el carácter. El temperamento es algo, a, algo que nosotros heredamos de nuestros padres. Se dice que hasta la cuarta generación arriba de nosotros tenemos influencias directas en nuestro temperamento. Podemos parecernos un poquito más al bisabuelo, al tatarabuelo, al abuelo, a nuestros padres podemos parecernos un poco más respecto a comportamientos, respecto a ciertas tendencias. Y el carácter es aquello que nosotros aprendemos y desarrollamos ya como un acto de conciencia o en las experiencias diarias. El temperamento es aquello que cada ser humano tiene en sus actitudes. Son características distintivas que predominan en su interacción en el medio y sus semejantes. El temperamento es innato a la persona, fruto de la herencia psicosocial que ha recibido y no se altera. Se nace y se muere con el temperamento. Es nuestra materia prima. Es decir, lo que recibimos de nuestros genes, eso es lo que tenemos de nuestros padres. Algunas personas han clasificado el temperamento en, eh, como eh, influencias de diferente tipo, en diferentes escalas. A ver, ¿qué pasó con el flemático? Parece que no está aquí el flemático, algo pasó allí, pero no importa, yo voy a repetirlo. El melancólico eh, es un tipo analítico, talentoso, perfeccionista, de repente ustedes están diciendo, yo, yo, yo soy perfeccionista, pero ¿por qué melancólico si no soy triste? No se preocupe que la palabra melancólico está porque tiene una tendencia hacia la depresión muchas veces. Con una naturaleza emocional muy sensible, ahí está el concepto, es talentoso, inteligente, reflexivo y confiable y detallista. ¿No es cierto? El sanguíneo es una persona cálida, vivaz, muy alegre, distraído muchas veces, son muy expresivos y alegres, optimistas y sienten un genuino amor por las personas. A todo el mundo le dice te amo, te amo, te amo, te amo. Se llevan bien con la gente, le gusta estar en medio del, del barullo. El colérico es un temperamento ardiente, ágil, activo, práctico, de voluntad fuerte que se tiene por autosuficiente y muy independiente. Es autodisciplinado, práctico, organizado y es un líder natural. Por ahí va, ya saben ustedes más o menos a quién me refiero. El flemático es una persona muy inteligente, reflexiva, pacificador. Una persona que tiene objetivos claros. No se deja ver mucho ante la gente, pero es una persona muy confiable. Estos temperamentos son importantes, que los conozcamos y podamos también nosotros poder descubrirlos. Ahí está. Es reflexivo, planificador, conciliador, fiel, práctico y eficaz. Algunas teorías que hablan acerca del determinismo, aparecieron en el tiempo. Dicen que en el determinismo genético que establece que el comportamiento del hombre está condicionado por la herencia de sus, de sus genes familiares. Eso es una corriente. La otra corriente es el determinismo, determinismo psíquico, que establece que el hombre está condicionado por la educación y la experiencia familiar que vivió en el pasado. Y el siguiente determinismo ambiental dice que se establece que la conducta del hombre es el resultado de las influencias y circunstancias ambientales de su jefe, su esposa, los políticos, la creencia de su cultura o medio ambiente. Cada uno de ellos tiene cierta razón, pero no totalmente, porque el ser humano tiene la capacidad de poder ejercer voluntad. Por eso, para compartir, yo quisiera preguntarte a ti, que de repente quieres escribirlo mientras yo sigo la presentación, ¿Identificas alguna creencia general que puedas compartir? ¿Alguna creencia genética? Por ejemplo, yo puedo compartir con ustedes que heredé de mi padre eh, el ser juguetón, muy juguetón. ¿Ya? Mi papá era así. Yo puedo identificar ante ustedes esa, esa herencia genética que mi padre me ha, me ha compartido, me ha dado. Eh, ¿Qué otra cosa interesante les puedo decir? A si ustedes comparten conmigo alguna experiencia o educación psíquica que te, que te haya heredado o de alguna manera determinado el ambiente o algún entorno social, alguna interacción. Compártelo mientras yo voy presentando la conferencia porque hoy tenemos bastante información. No se puede decir que el temperamento, este, que el temperamento en sí mismo sea bueno o malo. Simplemente está allí. Es el compañero de toda la vida. James Allen poeta y escritor filósofo inglés, dijo, solo el hombre sabio, solo aquel cuyos pensamientos son controlados y unificados, hace que le obedezcan los vientos y las tempestades del temperamento. Ah, interesante, ¿verdad? Solo el hombre sabio, solo aquel cuyos pensamientos son controlados y unificados, hace que le obedezcan los vientos y las tempestades del temperamento. Muchas veces nuestro temperamento es, es impulsivo, como el colérico o el sanguíneo. O tal vez es eh, reactivo, como a veces el flemático bajo presión. Solamente se puede controlar cuando hay pensamientos adecuados que pueden ayudar a controlar esos, esos, esa fuerza del temperamento. Aquí miramos un poquitito cómo podría ser, en el, en el ejemplo de un iceberg, cómo funciona nuestro temperamento. El temperamento es lo que nosotros heredamos. El carácter, pues son los principios que adoptamos, la experiencia que tenemos, los valores que, que vamos desarrollando y, por supuesto, la educación que nos ayuda. En la personalidad es aquello que se ve, nuestro comportamiento y, por supuesto, nuestras actitudes. Pocas personas tienen la, trans, la trans, transparencia de mostrar quiénes realmente son. Muchos comportamientos y actitudes de su personalidad, están mediadas por la hipocresía. Tratar de no mostrarse como son, porque tienen miedo a verse vulnerables. No tenga temor. Esto se construye. Para eso estamos dando la charla, porque es necesario liderarnos y autoliderarnos de manera adecuada. Mi manzana es una manzana con contenido de naranja. ¿Qué es eso? ¿Qué es un paradigma? ¿Qué entendemos nosotros como paradigma? Un paradigma es un modelo o padrón a través del cual filtramos los estímulos que recibimos del exterior y que condiciona nuestra forma de ver, interpretar o juzgar y actuar. Entonces estamos viendo ahora que nuestra personalidad en el campo del carácter recibe cierta influencia del entorno y nos hace interpretar, ver, juzgar y actuar de diferentes maneras tal como nosotros percibimos el exterior nos permiten ahorrar tiempo y energía muchas veces porque ya tenemos algo que hemos aceptado con, o, o tácitamente aceptado como tal. Con el tiempo las convertimos en verdades incuestionables. Los paradigmas son así. Y muchas veces la forma en que vemos un problema, no tanto es el problema, sino el... La, el, el perdón, muchas veces la forma en que vemos un problema es el problema. No tanto el problema en sí, o la cosa que vemos, sino la forma como nosotros vemos, y allí está justamente nuestros paradigmas influenciados. Puede ser la causa de estancamiento y frustración. Si la situación y el entorno cambian, un paradigma que antes era útil para convertirse en un lastre, es algo, en algo tóxico. Imagínense ustedes, nuestros paradigmas deben ser, están fundamentados en principios que no cambien con el tiempo, si van a ser paradigmas, y si van a ser paradigmas buenos. Necesitamos eso. Porque si no, nuestro liderazgo va a ser un liderazgo superfluo, sin sentido. Ejemplo de un paradigma: ¿hacia dónde gira la bailarina? A ver, si ustedes me pueden eh, pueden ver aquí. ¿En el sentido de la es de reloj o en contra? ¿Cuál es el paradigma que tú manejas? Ah. De repente miramos que va para, para, en el sentido de la manecilla del reloj, y otros miramos que va en contra. Son paradigmas que nosotros vamos manejando. ¿Identificas algún paradigma que esté instalado en la mente de la gente, en tu área de trabajo, en tu comunidad? Por ejemplo, un paradigma, que todas las personas que tienen sobrepeso son comilonas, que todas las personas que, que, que tienen este, son gorditos ah, son personas desordenadas, por ejemplo. Creer eso no necesariamente es una verdad. No nos ayude. Entonces, ¿los paradigmas son buenos o son malos? ¿Nos ayudan o nos perjudican? Nuestros paradigmas deben estar cimentados en principios y leyes que no cambien el tiempo y que tengan aceptación universal. Para ello debe existir análisis de la información y convicción en la información comprobada. Muchísimas personas no entran a un negocio, Ah, oh, no, no, no, eso no es para mí. No, eso es una estafa. O no, yo no quiero trabajar con esa persona. Ni siquiera nos hemos informado. Ni siquiera hemos analizado la información. No es analizada la información. Cuando vemos que es verdad, aún así no queremos creer, porque nuestros paradigmas nos perjudican. Ayer mencionaba a un líder en una, en una conferencia que se dio el día de ayer, que hay una persona que hace dos años ingresó con él a un negocio y que él está ganando ahora 10 veces, 20 veces más, y este señor sigue ganando lo mismo de hace dos años. ¿Qué es lo que hace que una persona cambie hacia el éxito? Que sus paradigmas estén basados en principios, que entiendan las cosas, que la información sea analizada y que se cree una convicción de esa información que ha sido comprobada. De esa manera podemos crecer. Lastimosamente, muchas personas ante ciertos estímulos lo único que hacen simplemente es reaccionar. ¿Y reaccionan por qué? Porque no han desarrollado un liderazgo ético individual. Cuando se les dice algo, dice no, eso no es para mí. No, oh, eso no sirve. Oh, yo no, con esa persona nunca. Generalmente son reactivos porque no tienen o no analizan la información. Hay otro que es proactivo. Cuando el estímulo produce una reacción <coughs> bajo la libertad de poder elegir. Porque la persona... Al, al recibir el estímulo, desarrolla autoconciencia. ¿Qué es lo que busca? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que me propone? Desarrolla conciencia moral porque se pregunta. Imagina lo que se, ofre, se le ofrece y busca poder entenderlo. Y luego ejerce voluntad independiente para poder involucrarse dentro de un proyecto. Ese es el modelo proactivo. Para eso necesitamos liderazgo ético que permita a las personas... Ver nuestras intenciones, analizarlas y llevarlas a cabo juntamente con nosotros. ¿Qué es un proactivo? Generalmente es distinto a un reactivo. Los reactivos tienen la mecha corta, explotan instintivamente, sus temperamentos los llevan a explotar. En cambio, una persona proactiva ejercita sus cuatro facultades humanas y evita explotar. Imagina desarrolla conciencia, busca autocontrol y luego no ejerce su voluntad. No reacciona simplemente. ¿Por qué? Porque ha desarrollado un carácter reflexivo, su temperamento ha creado buenos hábitos, como hemos estudiado hasta el día miércoles pasado, y ha crecido en su conocimiento, y ha desarrollado una convicción que le permite ser proactivo. Generalmente tiene la solución a los problemas. Hay círculos de influencia y círculos de preocupaciones que es importante que tomemos en cuenta en esta, en esta charla porque de esa manera nosotros finalmente vamos a desarrollar un liderazgo ético óptimo. Las incidencias que vivimos pueden clasificarse en tres grandes grupos, el control, el control indirecto y donde no hay control. Nuestros planes de acción generalmente están dentro de un círculo de preocupaciones o un círculo de influencia. Si nosotros queremos desarrollar un liderazgo óptimo, que sea ético y con principios, nuestro plan de acción debe reconocer aquello que podemos controlar y aquello que no podemos controlar. En el círculo de preocupaciones eh, está el, el concepto de que esto no está en mis manos, yo no puedo hacer nada. O eso está muy bien, pero es, eso en mi área no se puede hacer o al reconocimiento de que así es la cultura en este lugar, no podemos ir en contra. En el círculo de influencia está, lo que pasa es que los de la otra área, perdón, en el círculo de preocupaciones, lo que pasa es que los de la otra área no están comprometidos. Es muy importante hacer esto, pero no tengo tiempo. Generalmente estamos en el círculo de, de preocupaciones. Yo sí confío en la gente, pero son ellos los que no responden ni se comprometen. Todas estas aseveraciones generalmente se desarrollan dentro de un concepto de preocupaciones, preocupaciones, paradigmas prefigurados o preestablecidos que no nos permiten crecer. Y generalmente nuestro círculo de influencia se, se absorbe o se, se limita de tal modo que no podemos influenciar a los demás, no podemos desarrollar un liderazgo óptimo porque nos estamos dejando apabullar por las cosas que pasan en nuestro, en nuestro entorno y nuestra mente está siendo permanentemente influenciada por el círculo de preocupaciones. Nuestra misión y nuestros objetivos y metas quedan completamente reducidos, casi a la nada. Pero en el círculo de influencia, nosotros vamos a poder desarrollarlo si es que nosotros buscamos la manera de descifrar el problema. Esto está, eso está, está muy bien. Yo puedo lograr el cambio desde mi área o en mi área. Yo tengo influencia sobre mi entorno. Yo puedo trabajar en aquello que mi talento me permite. Eso debe suceder en una persona que tiene principios y valores. Eh, una persona que tiene principios y valores debe decir, quiero gestionar el cambio y cambiar la cultura. No puedo simplemente reconocer la cultura y quedarme sin hacer nada. Quiero ganarme la confianza de la gente y conseguir su compromiso. Debe ser la meta y el objetivo de una persona con un círculo de influencia positivo. Voy a priorizar y a crear tiempo para hacerlo. No necesitas tú pensar permanentemente en el círculo de preocupaciones, sino de decir, me voy a comprometer y encontraremos nuevas alternativas. Esa visión integral de la persona te permite crecer, proyectarte, entrar en el lugar donde tú puedes ser una influencia positiva para los demás si logras un liderazgo ético. Los roles en el liderazgo ético están dentro del concepto de la familia, padre, esposo, hijo, amigo, compañero, o del trabajo, jefe, colaborador, o en la, en la comunidad ciudadano. Cada rol es diferente, pero están entrelazados entre sí y cada uno afecta al otro en menor o en mayor medida. Por eso el liderazgo ético debe ser, debe tener los principios que hoy hemos mencionado, de la honestidad, de la sinceridad. Si no, es imposible desarrollar un liderazgo óptimo. Asimismo, debemos mirar nuestra vida dentro de la parte ética también. Tener una buena alimentación, un vestido adecuado. No tenemos que vestir lujos, no tenemos que vivir en una casa de lujo. Debemos tener una óptima salud, hacer ejercicio, eh, desarrollar un buen descanso. En lo social, debemos aprender a amar, a aceptar a los demás por sus diferencias. Debemos pertenecer al grupo de los otros, no esperar que ellos pertenezcan al nuestro. Establecer una buena familia, tener buenos amigos, desarrollar afecto que es tan poco visible hoy en día. En el campo mental debemos estar constantemente aprendiendo, desarrollando nuestra mente integralmente, participando funcionalmente en aquellas cosas que nos piden como concepto, educándonos continuamente y por supuesto mejorando nuestras capacidades a través de la capacitación. Y por supuesto, una persona que tiene una visión integral de lo que es como persona, también se dedica al área espiritual. Siempre está pensando en dejar un legado. Es mi propósito como persona, como Boris Darmon, como un ser humano, dejar un legado en la mente de cada uno de ustedes y que esto se prodigue a los demás, trascienda a los que están en su entorno. Valores y principios que de repente no son completamente míos ni son idealmente por mí practicados, pero por lo menos que nos lleven a pensar que son óptimos y que son necesarios para nosotros que desarrollemos integridad, que nos conozcamos bien, que tengamos paz interior, que crezcamos en nuestra fe de la vida y que no vivamos simplemente como personas sin esperanza. Los principios fundamentales del liderazgo ético son dos solamente vamos a tratar el día de hoy. El principio de la dignidad humana. El ser humano es digno, merece un respeto especialísimo, pues es un ser con facultades extraordinarias, por medio de la inteligencia es capaz de buscar y conocer la verdad. Se descubre parte del universo material, pero superior a él por su alma inmortal. Es, es aquello que, que permanece siempre. A través de la conciencia y la voluntad es responsable de su destino total. Es señor de sí mismo y dueño de sus decisiones y actos. Eso es importante, desarrollar y comprender la dignidad humana a través de su imaginación, es capaz de crear cosas de la nada y transformar el mundo que lo rodea. No, este no puede. No, este es incapaz. A veces hay gente incapaz a nuestro alrededor, pero por allí todavía hay una luz de esperanza. En el principio de, de la dignidad humana, el líder debe reconocer y afirmar la dignidad y la centralidad de la persona humana en todos los ámbitos de la vida social. La vida social es la expresión de la capacidad del hombre de darse y perfeccionar a los demás, así como de recibir de ellos el perfeccionamiento. Es recíproco. La economía y la administración tendrán sus propias leyes, pero nunca debe llegar al grado de olvidar la prioridad de la persona por encima de las cosas. Alguien me preguntaba, ¿Por qué si tú estás en un negocio de inversiones, si estás en un negocio de compra y venta de terrenos, si estás en un negocio de... ¿Por qué te pones a dar charlas de liderazgo? Porque ninguna persona que esté en negocios como los que he mencionado o algunos otros puede sobrepasar con sus intereses materiales a la persona humana. Muchos fracasan en sus negocios porque no tienen dignidad, porque no tienen un liderazgo ético, porque no trabajan con honestidad. Por eso doy estas charlas, por eso estoy interesado en que se formen cada uno de ustedes y yo también, mientras doy las charlas, aprendo en aquello que es digno al ser humano, aquello que es valioso para nosotros, aunque yo no sea perfecto. Yo quiero también ser como ustedes y mejorar juntos. Porque en principio de la dignidad humana no puede ser relegada para otro tiempo. Debe ser ahora. Porque ahora se necesitan las personas. La persona es fin en sí misma. Nunca puede ser usada como recurso o como medio. La dignidad humana debe ser respetada. Debe ser el principio de nuestro liderazgo. La persona es el motor que informa y realiza nuestra empresa. Es también el motivo, el fin de nuestras acciones y resultados. De allí que evitamos llamarla recurso, empleado o elemento. Vemos al ser humano como el eje de la actividad económica y creemos que el desarrollo económico tiene como razón de ser el desarrollo humano. ¿Qué decía Thomas Jefferson? Todos los hombres han sido creados iguales y dotados por el creador de ciertos derechos inalienables contándose entre ellos los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. Por eso estoy dando esta charla, porque también yo lo necesito comprender. Todos los hombres han sido creados iguales y dotados por el creador de ciertos derechos inalienables, contándose entre ellos los derechos a la vida, a la libertad y a la búsqueda de la felicidad. ¡Qué triste que hoy se promuevan! Leyes que van en contra de la vida, de la libertad, de la felicidad de los hombres. Es importante entonces que la dignidad humana sea considerada importante. El segundo principio es el principio del bien común. De la dignidad, unidad e igualdad de oportunidades de todas las personas deriva, en primer lugar, el principio del bien común al que debe referirse todo aspecto de la vida social para encontrar plenitud de sentido. Según una primera y vasta aceptación, por bien común se entiende el conjunto de condiciones de la vida social que hacen posible a las asociaciones y a cada uno de sus miembros el logro más pleno y más fácil de la propia perfección. Qué triste que en las comunidades, en vez de ayudar a perfeccionar a las personas, nos limitamos una triste preconcepción y paradigma maléfico de yo puedo más, yo soy mejor que tú. La competición enfermiza que ha desarrollado el ser humano ha destruido el bien común, ha maltratado el medio ambiente, ha desarrollado conceptos tristes de, de, de, de, de, de degradación del ser humano, gracias a, qué? a que los seres humanos andamos viendo a los demás como si fueran nuestros enemigos. El principio del bien común siempre tiene que ver con ¿Pensaron alguna vez que si no fuera por todos nadie sería nada? Así de simple y claro. Todos contribuimos, todos somos importantes, todos buscamos, debemos buscar el bien. Finalmente, hay una ley que debe gobernar nuestro principio de liderazgo ético, que es la ley de la cosecha. La vida te devuelve. Lo que le entregas. Las buenas semillas procuran buenas cosechas. El tiempo es un factor imprescindible que no debes perder. Termino con una, un párrafo de la Sagrada Escritura de Gálatas, del libro de Gálatas, el capítulo 6, versículos 7 al 10, que dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne de la carne se hará corrupción, mas el que siembra para el espíritu del espíritu se hará vida eterna. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos. El propósito de la dignidad humana, del reconocimiento de la misma, está en buscar el bienestar de todos, el tuyo y el mío qué es lo que más deseamos, qué es lo que todos buscamos o deberíamos buscar si queremos ser líderes con principios éticos, que nos permita no solamente existir o coexistir, sino que nos permita trascender en el tiempo. Reflexionemos un momento. Miremonos en el espectro de nuestra propia realidad. Preguntémonos. ¿Estamos caminando en camino certero hacia lo que realmente queremos? ¿Estamos satisfechos con lo que hemos hecho hasta ahora? Y si no lo estamos, ¿podemos buscar en el camino de los próximos días, las próximas semanas, nuestra razón de ser en el tiempo? ¿Podríamos adherir a nuestro liderazgo, aquello que realmente se necesita para restaurar la, la dignidad humana, de tal modo que nuestro liderazgo, nuestra convivencia, sea la mejor que permita ser recordada en el tiempo porque hicimos lo mejor para construir y no para destruir yo estoy interesado en que tú y yo podamos ser parte de un grupo especial de personas no que ocupen jerarquías sino que se entrometan entre la gente como Jesucristo que finalmente no se sabía quién era él si era un discípulo o era el era mismo tanto así que en el Getsemaní su discípulo trais, trais, traidor tuvo que darle un beso para poder reconocerlo ante los soldados. ¿Quieres ser tú parte de la gente? Y siendo parte de la gente, identificarte con sus necesidades y ayudarlos a levantar su dignidad humana de tal modo que todos podamos tener el bien común que perseguimos. Si este es tu propósito, estamos en buen camino. Si no lo es, es el momento de reflexionar porque el liderazgo ético con principios y valores se necesita de cada uno de ustedes más que nunca. Espero que esta charla te pueda haber ayudado en alguna medida para poder comprender qué es lo que realmente tienes que hacer a partir de hoy. Por eso, mi pregunta final a cada uno de ustedes es ¿cómo te ayudó esta charla para poder restaurar en tu vida en tu liderazgo, un liderazgo ético con principios y valores. ¿Quién quiere ser el primero de compartir con nosotros su experiencia de esta noche? ¿Cómo te ha ayudado esta charla? ¿Alguien quiere prender su micrófono y contarnos qué es, de qué manera le ha ayudado? Prenda su micrófono y con gusto le escuchamos inmediatamente. ¿Quién quiere ser el primero? ¿En qué te ha ayudado esta charla el día de hoy? Adelante, Gloria. Te escuchamos. la primera, maestro. Eh, gracias, gracias por su charla. Siempre usted tan especial y tan grande en estos uh, temas tan fundamentales en el ser humano, eh, decirle que esta charla pues nos ayuda mucho a, a reflexionar, ¿no? porque como seres humanos que somos cometemos muchos errores, pero, pero nuestros padres nos han dado valores, nos han dado muy buenos principios y justamente yo lo que le decía es que uno de ellos es que tenemos que amar a las personas como son. Uh, en el sentido de que eh, todos tenemos un lado bueno, un lado malo. Todos fallamos. Pero no hay que guardar rencores a nadie. No hay que guardar rencor. Yo no soy rencorosa. No soy rencorosa para nada. Uh, en todo caso, um, tengo muchos amigos, a esos amigos los hago reflexionar, uh, amigas, amigas también, me refiero en general, um, y bueno, pues uh, tratar de ser mejor cada, cada vez, ¿no? Cada uh, eh, nuestro tiempo es uh, como seres humanos es limitado. Así es. Gracias, este Gloria. La verdad que es gracias. importante aprender a valorar el cariño y el amor hacia los demás. Muy bien, gracias por tu opinión. ¿Alguna persona más esta noche? Prenda su micrófono y compártanos. ¿Cómo te ayudó a reflexionar o cómo te ayudó esta conferencia esta noche? Prende tu micrófono y comparte con nosotros. Adelante, por favor. Hola, doctor. ¿Cómo está? Adelante, Dani. Es gusto escucharte. Bienvenido y saludos bueno, a tu familia. Doctor, aunque... Gracias. Aunque yo he estado ausente del Zoom, yo siempre lo después, muchas veces no logro conectarme, pero siempre escucho sus conferencias. Gracias. Y la verdad, he escuchado esta y, y vemos que los paradigmas en nuestras vidas son muchas. Así. Son muchos. Y eso nos obstaculiza a ver una visión de la realidad. Uh -huh. Entonces, digamos que eh, un paradigma que yo tenía, y, y se lo confieso, usted fue la primera persona a la que yo le escuché la la, la oportunidad de Novatec, pero creé un paradigma en mí y, y dejé que ese paradigma me bloqueara mi mente y no continué con usted. Entonces, pero lo que Dios, lo que yo he podido analizar en el transcurso de todo este año es que lo que es para uno, Dios no se lo quita, doctor. Así y es. yo sé que su liderazgo ha sido muy, muy beneficio, o sea, ha sido de beneficio para muchas personas y para mí también. Y, y ese paradigma, yo sí le, le confieso, ya está totalmente, eh, digamos, aniquilado. Ánimo. Entonces, adelante. el Señor le bendiga y gracias por sus conferencias. Gracias a ti, Danis. Saludos a tu esposo. Gracias. Desde los Estados Unidos, Dani es una colombiana maravillosa, que también conoce nuestro querido Perú. Bienvenido. ¿Quién más quiere decir algunas palabras? Adelante. Vamos a utilizar la democracia todavía antes de la dedocracia. A ver, si no voy a tener que pedir que, que opinen. A ver, vemos aquí varias personas que están con nosotros. A ver... Está Tania con nosotros, está Mari con nosotros, está Josefa con nosotros. No tengan miedo si han hablado antes. Está Carlos Hernández con nosotros, está Alfonso Talavera. Bienvenidos. ¿Alguien tiene una palabra más? Adelante. Prenda su micrófono. Sí, la vamos a subir al, a, al YouTube. Ahí está preguntando Josefa si es que vamos a subirlo. Claro que sí. Está también presente. En este momento estamos presentándolo en vivo en nuestro programa de Facebook. Así que hay personas que nos están siguiendo en el Facebook. Muy bien, William. Queremos escuchar tu opinión. A ver, ya que estás con nosotros. Estoy utilizando la democracia. Tampoco me funciona. Elmer, adelante. ¿Quién más? Muy bien. Pues ha sido un placer poder compartir con ustedes... Este, este programa. Bueno, bueno, ahora se animaron a hablar yo, Elida, eh, Miriam, sí, adelante eh, Bueno, sí, yo creo que en estos tiempos Y a nivel mundial eh, Como algo que me, me Resaltó mucho fue que Hay tanta información Que es tan difícil liderar O sea, hay eh, Más presión porque la gente Haga cambios, pero es tanta La información que en vez de tener Algo eh, donde Se puedan ver los resultados y los logros es al revés, o sea, nos han llenado de información y se hace más difícil liderar. El compromiso de cada uno es trabajar primero interiormente en el liderazgo para luego poder expandirlo a la gente en nuestro entorno que nos rodea. Y eso es muy importante porque puede haber muchas tormentas en nuestro alrededor, pero el liderazgo de interno, el liderazgo de poder, saber diferenciar, ser no reactivo, sino proactivo, eso nos va a ayudar en nuestra vida personal, en nuestra familia y la empresa, que realmente tengamos un liderazgo centrado en las personas y no solamente en las los logros empresariales. Siempre tenemos que ver primero al ser humano dentro de lo que viene a ser poder respetarlo y esa igualdad que vamos a tener, sabiendo nuestras carencias, nuestras habilidades, saber centrar en los líderes que tenemos que tener de Dependiendo de las cualidades que ellas, van, ellas tienen y eso valor, valorarlo. En nuestro país hay mucha corrupción, pero esto se debe a que mucha gente tiene puestos a dedo y no sabemos identificar quién es la persona, evaluar, así como un partido de fútbol que mencionaste, Doris, que le evaluamos, vemos las repeticiones, vemos cómo es sus antecedentes y ahí sabemos cuál es la persona específica que esto no es envidia ni nada, sino que esta buen escoger bien al líder va a hacer que esto retribuya para beneficio de todos. Entonces, eso es importante para mí y muchas cosas más que se ha hablado, pero bueno, le dejo la palabra a Luis Figuera por su parte. Excelente, gracias. Adelante, Jenny. Jenny Pajuelo levantó la mano. A ver. Elida Cruz también perdió su micrófono. Adelante, Jenny. ¿Cómo están? Buenas noches. Acá estoy con mi niña, que estoy ah, tratando de que me deje hablar un ratito. Bueno, he escuchado mucho la charla. Eh, muchísimas gracias, Boris. La verdad que eres un tremendo líder, un tremendo coach. Te felicito primeramente, te felicito a ti y bueno a todos los que están actualmente presentes. De alguna manera, eh, estas, estas charlas son muy importantes porque... Eh, Hoy más que nunca necesitamos fortalecer esos valores básicos, los valores básicos que es pues no mentir, no engañar, no traicionar, no hablar mal de nadie, o sea, hacerlo mejor, como, como amar sobre todo, sobre todas las cosas al prójimo, es, eh, es, es no hacer daño al prójimo. Es que eh, tú tienes que querer a la persona como quisieras que te quieran a ti. Entonces, hoy más que nunca es muy importante eh, tener ese, un líder, un verdadero líder. No daña, no ofende, no hiere, respeta a, a, a, a, a su compañero, a su amigo, a la persona, al ser humano. Lo respeta y lo valora tal como es, sin tener que atacarlo. Si alguien no piensa igual como tú, no vas a empezar a atacarlo. Eso, eso no es ético. Entonces, hoy más que nunca necesitamos esos líderes que no, que nos, que sean este, que muestren humildad, que muestren eh, ese amor al prójimo, ¿no? El prójimo al país. Eso es lo que más necesitamos hoy más que nunca y más en el mundo de la gobernabilidad. Necesitamos gente de ese tipo de nivel que, re, que realmente tenga el, el, ese don de servicio. Porque lamentablemente entran en el poder solamente gente que tiene la vocación de servirse ellos solos sí, y su alrededor, pero no piensan en el prójimo. Entonces, sí. hoy más que nunca en el mundo de la gobernabilidad necesitamos gente que tenga la vocación de servicio. ¿Y cómo se muestra eso? Con tus acciones. ¿Qué cosas has hecho en el transcurso de tu vida? ¿Qué acción buena, bondadosa has realizado? ¿Qué bondad, ¿Cómo has tratado a tu madre, a tu padre, a tus hermanos? ¿Cómo has tratado a tu vecino? ¿Cómo tratas a un animalito, al perrito, a tu perrito, al perrito del vecino? Esas son eh, cosas bien básicas para saber quién eres tú. ¿no? Eh, porque ahí nomás están los valores, los valores del respeto, el valor del, del aprecio mutuo, de, vala, de valorarnos eh, más que todo, eh, el lado bueno, porque todos tenemos un lado bonito, tenemos un lado eh, bondadoso, humanitario, todos lo tenemos. Entonces, valorar y resaltar ese lado. Las porque capacidades digo, del ser humano, eso es verdad. Exactamente, porque lo que más hay veces eh, vemos en la otra persona, pues el, el lado... Digo. Lo, lo cuestionable, ¿no? Lo cuestionable, a veces, muchas veces solamente describimos lo malo de los demás y no tenemos la capacidad de ver las cosas buenas. Esto tenemos que tener, un buen líder tiene la capacidad de valorar a, al hermano, al que está al lado. Siempre y cuando las acciones del líder primero desarrollen autoliderazgo. No olvides que todas las acciones externas van a ser posibles en la medida en que él pueda desarrollar sus capacidades individuales y poder reconocerse como una persona digna. La dignidad humana hipocritona, la que reconoce solamente para que los demás lo vean, termina cuando la, la escena termina. Porque actores no podemos ser toda la vida. Y ahí está el gran problema. Entonces tenemos que ser dignos por, por dentro para poder reconocer dignos por fuera a las demás. Pero gracias, Jenny. Gracias por tu, por tu contribución. Muchísimas gracias por tu opinión. Vamos a dar oportunidad a unas dos personas más y vamos a terminar. Adelante. Elida, adelante, Elida. Prendiste tu micrófono. Muy, muy buenas noches, mi Ajá. estimado. A La verdad, me alegra muchísimo estar en esta importantísima reunión. Es mi primera vez, pero. Agradezco de todo corazón el ver el liderazgo que tiene usted, mi estimado. Muy, muy buenos, muy buenos principios de ser liderazgo, ¿no? Formarnos como personas, eh, formarnos en valores y demostrarlo también a nuestro prójimo. Ya que nuestro prójimo es igual a nosotros, ¿no? Así es. Como Jesús dijo, Jesús dijo cuando vino a la tierra, los unos a los otros, como yo les he amado, dice su palabra. Así es. Y eso es muy importante, ¿no? Nosotros para cambiar y poder cambiar a los demás, tenemos que también tener, formarnos bien en valores, ¿no? Tenemos amarnos a nosotros bien. mismos, claro. Amarnos, el amor propio Así que es. nos nos termine y también en conjunto de familia, ya que también de nuestros prójimos y de toda la sociedad dependemos, ¿no? Gracias. Y la verdad me siento muy contenta y seguir. En estas reuniones, escuchando, capacitándome, ya que es de muchísima importancia aprender algo que uno no, no tiene ha aprendido. Por ejemplo, no nos criamos en una niñez de, con temidez, venimos de una familia humilde, ¿no? Pero gracias a las oportunidades, a los amigos, a las buenas personas de buen corazón que nos motivan a seguir. Y es verdad, muchas gracias. Y, y gracias a, a Dios seguir más en su reunión. Muchas gracias. Todos los miércoles, a las 8 de la noche, siempre, en este mismo canal, en el mismo número de Zoom, tú puedes venir, aunque no te llegue el anuncio, todos los miércoles tenemos la presentación. Adelante, Julio García, adelante. Ah, sí, sí, y solo recordar, gracias también a nuestras amigas y amigos que están con nosotros. Recordarles que continuamos un selecto equipo, panel de especialistas desde los Estados Unidos, pasando por México, Colombia, Argentina y Perú. Estaremos eh, tomando la posta eh, todos los miércoles a esta misma hora, como nos comentaba nuestro amigo y maestro y líder, eh, con temas que van de lo más variados relacionados con eh, tópicos, temas eh, para el desarrollo personal y el desarrollo de nuestras funciones. Así es que están cordialmente invitado y mucho harían, y mucho podrían retribuir amigos y amigas a este trabajo este, muy intenso y muy fuerte que hace nuestro amigo y líder, el doctor Boris Darmon invitando, pasando la voz, comunicando a sus amistades, a sus familiares, a sus eh, amigos, a sus amigas, a sus contactos, a sus referidos, para que compartan los temas que hacemos semana a semana a esta misma hora, a partir de las 8 de la noche, hora del Este, aquí en esta parte de América, para compartir nuestras experiencias, conocimientos y vivencias con todo el mundo. Nuevamente, felicitaciones maestro, y nos encontramos la próxima semana. Muy bien, y de paso aprovecho la oportunidad para decirles que el próximo miércoles estará con nosotros justamente el maestro y expositor Julio García, con el uso adecuado del teléfono al contactar personas. A veces pasamos todo el día recibiendo llamadas y dando llamadas y no sabemos exactamente cómo manejar esas cosas prácticas. Yo pedí a todos los ocho expositores que van a estar con nosotros en los próximos miércoles que sean cosas puntuales, prácticas. La siguiente semana estará el doctor Alfonso Talavera con la conducción efectiva de una reunión. A veces pasamos una reunión y nos pasamos todo el día sin tomar decisiones partimos al Congreso del Perú, <risa> pero vamos a aprender con el doctor acerca de eso. Estará con nosotros Nora Descuán, Nicomé de Choque Puma, estará Mari Carrillo, estará Luisa López desde Colombia, estará Saúl Rodríguez desde, desde Estados Unidos, Kitty Davis, colombiana que vive en los Estados Unidos también. O sea, vamos a tener un grupo de líderes presentando temas sumamente importantes todos los miércoles a las 8 de la noche en este mismo canal. Y les pido de corazón, quiero ratificar... Y reforzar la idea de que si usted viene solo, usted está haciendo perder a alguien esta, la oportunidad de aprender. Invite a alguien. Me llamó un amigo de Chachapoyes hoy día me dijo, Boris, voy a mandar a 100 personas que tengo mis amigos para que entren a tu, a tu capacitación. Posiblemente no ingresen, no interesa, pero les invitamos. Y el que desea es libre de poder venir y escuchar una charla con nosotros. Una persona más que quiera dar su opinión de cómo le ayudó esta conferencia esta noche a usted o a ¿Qué principios le hizo recordar que hoy podemos llevarlos a la práctica? Adelante, William. Doctor, gracias una vez más, eh, básicamente para ver lo que me ayudó ¿no? bastante en esta charla es este, lo que está haciendo usted, no uh, simplemente eh, personalmente lo que yo tenía entendido pues como un líder es este, buscar seguidores. Pero ya esto me ayuda bastante que aprender a liderar no solamente buscar un seguidor, sino eh, crear nuevos líderes. ¿no? Uh -huh. En este caso, lo que está haciendo usted ahora, ¿no? usted es un líder y con estas reuniones nos está enseñando ¿no? eh, a, a formar nuevos líderes y eso es lo que necesita ahora las empresas. ¿no? Sí, doctor, eso quería rescatar. Gracias. Excelente. Pues amigos, siempre es un honor para mí Aprender juntamente con ustedes mientras yo expongo, yo aprendo. Dice que el que escucha, sabe. Pero el que escucha y explica lo que sabe, aprende doble. Así que estamos listos para poder hacer eso constantemente y es un honor para mí, todos los miércoles, poder tener un espacio juntamente con ustedes. Y ustedes se toman la molestia de quedarse una hora escuchando una charla con este servidor. Comparta. Este programa... Está en mi Facebook, Boris Darmon. en Facebook puede encontrarlo. Y también lo puede encontrar en unos 15 minutos más en Boris Darmon canal en YouTube. Comparta las conferencias que hay allí. Hay cientos de conferencias, muchos temas religiosos, muchos temas sobre negocios. Usted puede verlos todos gratuitamente. No tiene que ni siquiera pagar un centavo por poder aprenderlos y compartirlos. El día de mañana a las 3 y 30 de la tarde tenemos nuestro programa de Educación Sin Fronteras. No falte, por favor, necesitamos tenerlo esta noche también, así como lo tuvimos esta noche, también mañana a las 3 y 30 de la tarde tendremos la conferencia de mañana de Educación Sin Fronteras. En este mismo canal, en esta misma dirección de Zoom, usted tiene todo lo que necesita porque nosotros estamos aquí para ayudarlo y servirle de la mejor manera.